Yeah. Hola gente, estamos en un nuevo vídeo jugando Overwatch y hoy lo que vamos a hacer es, pues, ver cuál es la mejor skin de cada héroe de Overwatch. Así que empezamos por Ana. Ana tiene, bueno, para mí tiene las peores skins, sinceramente. Vamos a contar solo las legendarias, ¿eh? las, las, épicas no las vamos a contar. Vale, por, primero tenemos a Baldios. No me gusta. Gadget, no. Horus, me. Estas no nos importan. Capitana Amari, no me gusta, la verdad. Esta me gusta. Corsaria, no me gusta, sinceramente. La faraona, me gusta, en realidad, me gusta. Buonival. Y Francotiradora. Pues, gente. Estoy entre la faraona y el búho nibal, Porque la faraona me gusta en realidad El concepto Pero el búho me parece Vas a escoger el búho animal porque Los detalles que tiene me parece Y queda ultra bonita La faraona también Pero el búho es Es tremenda skin Bruja Esta skin me encanta Me encanta, o sea me la dieron en Halloween Y me encanta El Bob es lo mejor Gangster, no me gusta. Mafia, jungla, tampoco me gusta. Chiringuito, esta no la había visto, ¿eh? Oye, pues esta mola muchísimo. Esta mola muchísimo también, ¿eh? El del Año Nuevo Lunar, que no me sorprende, o sea, no es una cosa que me... El Boxy, sí. Alta Sociedad, no me gusta, es para mí la peor legendaria. Caperucita roja, me encanta Sinceramente Me encanta, pero El bomb me gusta, pero Es que esta arma no me gusta Esta me gusta, pero Me me. Bueno, yo voy Es que no sé, Ash tiene muy buenas skins eh. Ash tiene muy buenas skins Voy a decir Ostras Voy a decir bruja Porque es la que más me gusta Estoy también entre chiringuito por lo del pelo y todo eso Pero bruja está también muy chula Esta es la mejor para mí La mejor El Baptist de Weekend Sí O sea, la arma no es mucho, eh, pero el diseño está guapísima Así que voy a decir ataúd Porque me gusta en sí el diseño Hay que tener un farolillo en la cabeza y el pájaro Me parece muy original Y por eso le vamos a dar el punto Brigitte Brigitte Brigitte Aquí vemos... Tiene una... Para mí tiene las peores skins ¿eh? del juego. Sinceramente. O sea, es que no me gusta que... ninguna. Esta es feísima. Esta me... Me gusta. Me gusta. Esta es feísima. Esta me gusta también. Esta es feísima. A mí... Puede que a alguien le guste, pero a mí no. Y es que... Esta es muy parecida a esta, en realidad Me voy a quedar con, con esta Porque es la que más le pega, en realidad La de la poli me, me gusta, me encanta Me encanta Vale, siguiente Cassidy Bueno, Cassidy tiene un montón Son chulísimas todas, así que Taur, no me gusta Justiciero, aún menos Esta Me gusta, pero no me gusta A la vez Black Watch me encanta, mira su pistola Es que esta tiene una bengala ahí No mola la bengala, sí Esta la pistola está tocha esta no la vamos a tener en cuenta Tru, Truan Hombre misterioso, no me gusta Van Helsing, me encanta por, por la mano O sea, es que la mano está bien diseñada, eh Ver la arma la arma sí, está bien en realidad. Esta es muy vaquera. Si jugaste red Redemption, pues te va a gustar, pero. Lo único que me gusta es como. como la manta de zorro que tiene. Esta es feísima. No me gusta esta. Sherlock Holmes, no. La verdad es que no. Y yo voy a decir para porque es que está guapísima. Diva. Diva. A mi Diva no me gusta ninguna de sus skins, tengo casi todas sus skins, y yo a mí me gusta sinceramente, me gusta esta, me encanta esta, esta no me gusta sinceramente, esta tampoco, esta no. Me gusta la sin Sinrión es como un fantasma japonés, esta me gusta, el diseño es muy original, Doomfist Fist, La skin que lleva es feísima Prefiero puño negro Esta me gusta Me gusta No me gusta la verdad No me gusta tampoco, parece uno de avatar El karate es muy simple Y mira que podrían Es que no le pega nada el puño No le, no le pega nada al puño Esta está guapísima YouTube. está guapísima Además tiene que ver algo con la mitología nórdica esta también está guapísima. Esta mola. Mola. Y el gladiador, que es la última que sacaron, creo, de Dufist. está también muy guapa. Es que son, todos, son todas buenas, pero... A mí me gusta la de Yotun, y la de Yotun se va a quedar como mi favorita. Siguiente. Echo. La más reciente. Que ya salió hace un año y todavía no han sacado nuevos héroes, pero... Antirradar, esta me flipa, es como un transformer, es, es que es un transformer. Eh, mariposa no me gusta, polilla, está aún menos, surfera, murciélago vampiro y Cachi. Esta me gusta pero la veo muy simple. Esta me gusta, esta me gusta y yo voy a decir de las de evento el murciélago. Y de normal el antirradar. Porque el antirradar está... Está... me Son como transformes estas skins. Genji. Genji. Bueno, Genji... Es que todas sus skins son buenas. No sé por qué me dieron esto, pero bueno. Kendoka no me gusta. Genji joven. Me gusta en sí. Esta no me gusta. Esta me encanta. Este Halloween... Esta me encanta, el espectro helado. Esta también me encanta. Me encanta. Eh, no me gusta. No me gusta. Solo por la V que tiene en la cabeza. La V le queda fatal. Parece un, un Power Ranger. Parece un Power Ranger. La que más me gusta es esta. Espectro helado. Eh, me gusta mucho. O sea, el toque de hielo que tiene flipo con esa skin siguiente, Hanzo es que me gustan las de Hanzo pero por ejemplo esta no me gusta esta no me gusta no me gusta me gusta, me gusta es que el zorro que lleva ahí arriba me, me gusta olas olas tengo un, tengo un problema me gusta el concepto está bien pero es que el arco es feísimo ¿Por qué lleva ahí como un algo para beber? No, no entiendo Daitengu. Me gusta El arco no molesta No es fino ni gordo Esta no me gusta, me parece muy simple Esta me gusta, pero no me gusta Esta formalito así me gusta Ciernilla No me gusta en sí Es muy simple para mí y no sé cuál escoger en sí. A ver, yo me quedaría con esta. ¿Por qué? Porque me, me mola trajeado, en realidad. Me mola. Me mola trajeado. Encima tiene historia y me gusta. Y un crack. Y un crack también tiene unas skins muy buenas y skins muy feas. Por ejemplo, esta... Está ahí en un punto medio. No me gusta esta concepto está bien pero no Arlequín no me gusta es que su peinado es feísimo le vemos la calva chaval esta este no me gusta no me gusta esta me gusta me gusta Doctor Jankestein y creo que lo sacaron por el primer Halloween o el segundo esta me gusta me gusta esta es de mis favoritas esta veraniego me encanta y diréis, ¿por qué es de Navidad? Pues porque en, en, por ejemplo, Estados Unidos es Navidad, pero en, por ejemplo, en África seguramente es verano. Rey Jamison Me gusta el concepto, pero me parece muy simple, sinceramente. Y esta es la peor, la peor de Jankrat. O sea, no me gusta absolutamente nada. Y yo voy a decir Dr. Jankratin porque es que está muy bien. El pelo no, no me gusta. Es que... Los pelos de Yankara no me gusta ninguno. Menos este. No me gusta ninguno. Es que no me gusta ninguno. Bueno, Lucio. Lucio. Vale. La skin que llevo es eh, la peor. Diría yo. Esta no sé por qué es de. Porque no es de.. De vacaciones. También se supone que es un deporte. Vale. Estas no las vamos a tener en cuenta. Esta. Me gusta, pero me gusta más la dorada. Esta no me gusta. Celicao. Me gusta. ¿De qué? ¿De qué equipo es este? Ah, es de Overwatch. Este es de Portugal. De Brasil. Celicao, bueno. Esta me encanta, es para mí la mejor. Zorrito navideño, no. Samuel Nori es feísima. Y esta también es feísima. La de Jazz me gusta, pero no está al nivel del sátiro. O sea, es que esta creo que es de, fue de este Halloween y es que está guapísima. Satiro de Lucio se gana un puntillo. Mei tiene buenas skins, pero es que no soy muy fan de Mei, sinceramente. Estas no me gusta ninguna. Esta eh, me gusta y no me gusta. O sea, esta me gusta, la arma me gusta, pero en sí Mei no me gusta. Esta no me gusta. Esta es feísima. Esta es muy simple. Sé que es de la primera Navidad, pero... Es muy simple. Debería ser épica. No legendaria. El pingüino. Este momento es mi favorita. Esta me gusta, pero no tanto como las demás. no Pijamey. Me gusta el concepto, pero... Todavía no está al nivel de... De... De esta, del pingüino, me encanta el pingüino. Y eso que la arma no está muy bien diseñada, pero en sí el concepto me gusta. Mei, por ahí la de pingüino. Mercy, es que Mercy tiene muy buenas skins. En realidad, esta no la vamos a contar. Sigrun, es como una valquiria, me gusta, me gusta. Victoria Alada, me parece muy simple. La bruja también me parece muy simple, no me gusta. Esta me parece feísima. Esta es de las nuevas y me parece también muy simple. Es que sí Mercy tiene skins muy simples. Esta no me gusta. Dragona, esta es mi favorita. Esta es mi favorita. Dragona es mi favorita. Por el concepto y por el diseño. Y bueno. Es Mercy ¿Qué se le va a hacer con las armas. Muy ya, terminando con este vídeo. Pues me gusta esta. Black Watch me parece muy simple. Estas no me gustan. Ninguna. No, me parece feísima. Emperatriz de hielo. Me gusta. Mascarada no me gusta, sinceramente. Científica me atrapa moscas. ¿Esta es legendaria? serio? Pues no. A mí mi favorita es. La de alma en pena Sí, la de alma en pena Y por último, a Orisa Que Orisa, eh, me, me encanta la de demonio Tiene más Estas son muy feas La de Egipto, son muy feas Estas, ojo Esta cuando la sacaron El verano de 2021 Ah, pues no lo sabía la verdad Me gusta Esta me encanta Me gusta también Esta es feísima y. Oye. No, a mí me gusta. Espera. Esta. El demonio, güey, me encanta. Y también este con el demonio, pero pues es que el demonio ya. Me cansa un poquito de verlo. Realmente Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, gente. Si queréis que suba la segunda parte con mi main Breaking Ball, pues la subiré, seguramente.